En el apartado de, de documentos de impresión oficial eh, podemos obtener diferentes informes que os van a ser útiles a lo largo de, de la vida de la empresa, al igual que podemos obtener todos aquellos documentos necesarios para que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones fiscales. En el apartado primero, en los libros, tenéis tanto el libro diario como el mayor, como el de sumas y saldo. En el libro diario, si pinchamos, podéis ver que se pueden obtener el diario oficial, que va a ser el diario que podamos presentar. Lo tenéis aquí con el tipo de salida de informe. De acuerdo, se le puede dar que la fecha de asiento inicial, la fecha de asiento inicial, colocar todos. Le dais o bien a imprimir, si lo vais a imprimir por, a través de una impresora, o bien le podemos dar la vista previa para poder observar dicho listado, del libro de diario. En el libro diario, como comprenderéis, pues aparecen todas las fechas con el asiento, con las distintas cuentas, y con la denominación y con el concepto muy importante es el concepto del asiento que nos va a permitir controlar todos los apartados también podemos pues también va a ser muchas veces muy útil pues, el, eh, controlar el mayor de una empresa de una cuenta en concreto pues nos vamos al mayor y te, podéis sacar el extracto ordenado por importe o el extracto de cuentas asociadas por ejemplo si le damos al extracto de cuentas asociadas y le damos también a una cuenta, por ejemplo, le damos a vista previa y aquí aparecería todos los movimientos de la empresa del libro de la cuenta del Banco Santander. Entonces pues sería el extracto de movimiento y aquí podemos comprobar pues, si ha habido algún error en, en, nuestro, en nuestro libro mayor, en cada en las cuentas. También es muy útil pues, para la obtención de, de, de la cuenta de pérdidas y ganancias que también podéis sacar o un modelo simple o, o el modelo comparativo de varios años. El modelo simple, correcto. Le dais también a vista previa y aparecería la cuenta de pérdidas y ganancias oficial. También hemos dicho que podemos presentar los distintos modelos de, de hacienda. Pues tenéis, están, por ejemplo, uno de los más, de los más importantes es el modelo 303. Le dais una vez que habéis en el apartado anterior visteis la liquidación del impuesto. Pues el, todo, todo modelo 303 va a generar un asiento de liquidación del IVA. Por lo tanto, una vez que tenemos ese asiento de liquidación del IVA, nos vamos a nuestro modelo 303 y podéis rellenar, el, le dais al apartado de importar datos y elegís el periodo que queréis liquidar, ¿de acuerdo? Elegimos el periodo que queremos liquidar y aceptamos, en este caso no puedo realizar ninguno porque ya está la empresa cerrada, le daríamos a aceptar y nos generaría el modelo 303. Y con eso lo haríamos con todo los dos que, que, que aparecen. También tenemos los modelos de retenciones del de, de IRPF, igual podemos elegir el que tenemos que presentar. Y también, por último, tenemos también el del de, modelo de pago fraccionado y también el modelo del impuesto sobre sociedades. En este caso, pues aparece ahora mismo el impuesto sobre sociedades del 2013 porque todavía no está abierto el periodo para presentar el modelo el impuesto de sociedades del 2014. ¿De acuerdo? Pues con todo esto podríais establecer todas las obligaciones fiscales que, que la empresa eh, pide.